para los dos equipos, porque la verdad que han hecho un trabajo y que gane el mejor esta noche. Bueno, miren, nosotros tenemos la dicha de contar en este día lunes nuestra primera entrevista de la semana con el alcalde municipal de la ciudad de San Francisco de Macorís, don Siquio NG de la Rosa, que está con nosotros. Así es que eh, buenos días, Siquio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? Eh, muy bien. Un gran placer estar con ustedes acá. ¿Cómo no? El placer es mío. Bueno, y contigo vamos a conversar, Siquio. Vamos a, com a comenzar hablando de un tema que ha sido planteado en este programa con relación al presupuesto, producto de un rechazo, ¿no? De unas partidas del presupuesto que ha sido presentado y que ha llevado al Ayuntamiento de San Francisco todavía al día... Hoy estamos a 18, sí, sin sí, sí. presupuesto. Eh, a ver qué tú nos comentas, qué tú nos dices, qué ha estado pasando o qué cosa ha hecho el ayuntamiento para revertir esa situación. Buenos días y esperamos tu respuesta. Eh, mira, buenos días, Siquio. Muy buenos días. Eh, yo podría eh, decirte... Eh, que, que te la puedes quitar porque estamos sí, a buena sí. distancia. Eh, yo eh, te puedo decir ¿Qué? que es una falta de conocimiento porque indiscutiblemente hay un grupo de regidores de todos los partidos, que son muchachas y muchachos muy bien intencionados, este, son verdaderos municipios, pero la falta de conocimiento alguna vez se lo lleva a errores. Por ejemplo, yo cumplí como mi deber eh, mandar el presupuesto con tiempo suficiente, que ellos pudieran estudiarlo, estudiarlo, eh, Siempre eh, fue lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea a favor de San Francisco de Macorís, pero respeten el tiempo. Entonces, lo ahogó el tiempo este, y entonces eh, pudimos estar al borde de que los empleados no cobraran este mes, incluyendo ellos mismos, los regidores, y todo lo que, el que cobre eh, en el ayuntamiento, porque... Eh, hay un artículo que dice que si a tal fecha no llega el ayuntamiento en cambio de año, sí. pues no te llega el subsidio del mes de enero. Suerte a Dios que ellos reflexionaron este, a tiempo y en una sesión eh, sí. extraordinaria, pues eh, aprobaron el presupuesto finalmente. Ah, es decir que tenemos presupuesto. Ya, ya sí, tenemos sí, presupuesto sí, tenemos entonces. Presupuesto. Una pregunta, y ¿pero qué generó el conflicto? El conflicto, en principio, ni yo mismo te podría decir. <risa> Tendrían ellos que contestarlo. Porque eh, estamos hablando del mismo presupuesto que ellos acaban de aprobar. Sí. Que se les mandó con tiempo suficiente. Y con la oferta mía, que no había problema, que era lo que ellos quisieran aparte de algunas obras fundamentales eh, que hay que aprobarlas porque es una necesidad y están, están los recursos. ¿De qué se trata? De que yo le mandé una carta de la cual tengo copia, eh, poniéndole en conocimiento a los honorables eh, regidores eh, de la sala nuestra aquí en San Francisco de Macorís, de que en la gestión que habíamos hecho y la voluntad del honorable señor presidente de la República de que el área del mercado eh, sea remodelada y hacer lo que hay que hacer ahí para traer eh, limpieza y orden, este, yo tenía que ponerle en conocimiento a ellos y ponerle en conocimiento que ese dinero estaba en las cuentas del ayuntamiento. Entonces había otra confusión que es eh, un pequeño aumento eh, que también tenían confusión numérica del punto 30 que sí. es menos de menos de un medio por ciento sí. pero qué sucede eh, también yo tenía que ponerse los conocimientos pero esa es una partida que tú la ejecutas cuando llegue el dinero. Y aunque esa promesa está... ¿Y eso es una promesa del presidente? Eh, del presidente. Okay. Una promesa del presidente. Este, una propuesta eh, a ejecutar. Eh, pero ya está consignada y anunciada eh, y todo. Sí. Pero yo puedo hacer realidad de eso cuando en enero ahora llegue el presupuesto con ese aumento y no se puede eh, adelantarse, adelantarse a lo que no se ha ejecutado porque después resulta que nos anuncian también que de esa partida nos van a descontar el dinero que aportó el gobierno por voluntad del presidente Luis Abinader que el préstamo o, la, o el aporte que nos dieron para pagar las regalías, nos lo van a cobrar de esa nueva partida que va a llegar a partir de enero. Ni los regidores ni yo conocíamos de eso, pero eso surgió luego. Y por eso es que la contabilidad hay que irla ejecutando eh, cuando los hechos se producen. Usted no puede eh, anotar una partida de algo que tú dices que te van a dar hasta que tú no te lo den tú no lo puedes consignar no lo y eso es lo que ha pasado eh, Alcalde, vemos en San Francisco de Macorís una situación con el tránsito eh, vemos eh, ahora tapones quizás sí. antes no se veían eh, ¿qué ha pasado en San Francisco? ¿qué es lo que está pasando? ¿hay más vehículos? ¿hay, eh, hay, hay problemas con los semáforos? ¿Qué? ¿cuál es la realidad? El problema de los semáforos fue una cosa de meses... De día pasado. Uh -huh. eh, nosotros, en este momento, este, aportamos para uso en San Francisco de Macorís 13 nuevos semáforos nuevos. Sí, todos. hemos visto algunos, sí. Y hay programados 13 más. Vamos a adquirir seis más y siete más para, para irlo para ir programando. Igualmente, que nosotros compramos todas las tapas que quiero aprovechar aquí y que ustedes digan que no se las roben 50 tapas compramos lo que de, pasa es que para qué son alcalde de queso? son de, de los metal los de los registros no Pero son, son, de metal. son para que lo sepan no son de metal, eh, de metal. Ah, de son, de... Eh, son una combinación mm. que no sirve Nada más que para tapar. Oyeron que no son de metal. La asociación para que de no ladrones. Que, la asociación de ladrones. Así sí, que no va no va la, el negocio. Alcalde, pero que la vamos a de adquirir. Peor son los comerciantes sin, que la compran. 50. 50. Suficiente para tapar todos los hoyos del municipio de San Francisco de Macorís. Y también estamos en un proceso de bacheo. Estamos tapando este, como ayuntamiento eh, todos los hoyos. Eh, en las vías principales porque tenemos una promesa también eh, de la Secretaría de Obras Públicas que van a venir también a dar un pie de amigo eh, en, en todo el municipio. Alcalde, pero a propósito del tránsito, hemos visto que no. algunos semáforos, sí, ciertamente hemos destacado, de hecho aquí fuimos los primeros en, en mostrar el, el semáforo nuevo de aquí de la bienvenida. Sí. Ahora, eh, ¿qué resulta? A veces cuando uno eh, se para en rojo y entonces te toca el verde, vemos que hay algunos semáforos que tienen muy poco tiempo. No le da tiempo a arrancar cuando ya se está poniendo rojo de nuevo. Entonces... Tú tienes razón. Estamos en un estudio que ahora lo vamos a comenzar sí. esta semana. El estudio de circulación. Porque date cuenta que cuando el presidente de la República sí. anuncia que va a ser 20 edificios de parqueo en Santo Domingo sí. y 4 en Santiago, esa crisis es eh, nacional sí. por el aumento... Claro. Del de los vehicular. vehículos y son las mismas calles que están eh, entonces es. eh, San Francisco de Macorís eh, no se queda atrás en ese aumento vehicular Eso es verdad. entonces yo tengo pendiente estamos esperando ya que pase la resaca de las navidades para hacer una reunión con la la, la DGC de aquí de San Francisco y el departamento de tránsito de el ayuntamiento y todo el que tenga que ver y pueda aportar eh, para mejorar el tránsito, eh, prohibir eh, eh, que se eh, paren alguna eh, doble vía, una serie de cosas que se, se van a hacer y que van a mejorar el tránsito, incluyendo los nuevos semáforos que tenemos pendientes eh, completar Aparte Mira, de, déjame, déjame ajá, aprovechar, en ese, sí. con el perdón tuyo Francis, déjame aprovechar, hay una preocupación que, eh, eh, que tengo hace mucho, y es el hecho de que en algunas intercepciones la, el, la ubicación de los vehículos que están parqueados no permite que el conductor que viene a cruzar esa vía tenga visibilidad. Te voy a poner el ejemplo más clásico porque lo paso diario, porque esa es mi ruta para ir a mi casa. Es en Las Rivas con, eh, con Colón, ahí en la esquina donde está In Inemé. Mm. A cuando, para tú poder, poder cruzar la vía cuando los vehículos se estacionan, a la izquierda, viniendo por la Colón, eh, tú tienes que meterte a la mitad de la, de, de la calle para poder ver si viene un vehículo o no, y se han producido varios, eh, col varias colisiones producto de eso. La pregunta mía es, en esa calle y en otras que están en la misma situación, ¿no se puede cambiar el lugar donde se estacionen los vehículos, el libre se, estacionamiento? Se puede, y de eso se trata. La próxima reunión de planificación y estudio Magnífico. que vamos a hacer con todas las autoridades que tienen que ver con el tránsito en San Francisco de Macorís. Lógico está con el Ayuntamiento de la Cabeza, claro, claro. que es el principal responsable. Yo quiero que ustedes me permitan para mí hablar algo que es de, de, de, de mucha importancia, sí, no. que es la remodelación del mercado. Eh, a mí me falta una reunión con la Escuela de, de Arquitectura de la Universidad Nordestana. Nordestana. Y así me reuniré con la Universidad eh, Autónoma, que es el CURNE. El Recinto San Francisco. Eh, pero eh, que aquí no tenemos Escuela de Arquitectura, si ¿sí? la no, otra Universidad no. la tiene. Eso es así. Porque yo pretendo, y con el Consejo eh, también me voy a reunir, porque yo la obra de importancia, quiero darle participación de opinión a todo lo que es la sociedad civil de San Francisco de Macorís que se preocupa por todo este tipo de cosas. Y entonces, ese mercado, eh, que ya tenemos 25 millones de pesos en cuenta para fines de remodelarlo, estamos en ese proceso de, de, de opinión. Igualmente, con, con, el, con el tránsito, ya le hemos anunciado eso. Te voy a mencionar también la basura. Sí. Nosotros estamos dominando el aspecto de la basura y la limpieza. Lo que, lo que es cuestión de tiempo. Para eso hay que estar permanentemente. Lo que pasa es que yo hasta agradezco que llamen y digan por allí pasaron, no pasaron. Pero lo que pasa es que por, los, por, la, lo, la, por las comunicaciones solamente se resalta muchas veces las quejas. Yo a nadie lo he, ido, o lo he oído diciendo que qué limpias están las entradas de San Francisco de Macorís, que están impecables. Si no llaman, y es un derecho, y es, y es hasta positivo. Llaman. Alcalde, pero eso le corresponde al equipo de comunicación. Por ejemplo, aquí eh, eh, hay una incluso una publicidad de, de ustedes como ayuntamiento, deberían aprovecharla para decir eso. Mira, se está cumpliendo también que no, se, no se atreven, oígame no bien, a anunciar día por día. ¿Por dónde van a pasar? Entonces, claro. cuando aquí en la mañana digan, eh, hoy le toca al barrio tal, barrio tal, barrio tal, yo pediría que esos mismos barrios al otro día, si no han ido, que llamen aquí. Sí, con Entonces, relación a lo de eso el es que hay una intención el, el, el, y sí. una realidad el, el, que se está pasando. Digo, con relación a lo del mercado, ¿ya se tiene una idea de qué se va a hacer eh, o, o es simplemente buscando opiniones que, que está el ayuntamiento? No, para... mira, este, en el momento que ustedes quieran, yo puedo venir por acá para mostrarles los planos no, pero claro, eh, claro. ya eh, realizados. Okay, okay. Ahora, ¿qué sucede? Que al señor presidente de la República anunciar los 20 parqueos en la capital y los cuatro en, en Santiago. En, en Santiago ayer estaba una reunión eh, en la oficina del senador nuestro, opinando sobre el plano eh, de remodelación del mercado y a mí me llegó la idea de, por eso retardaría, eh, de la posibilidad de que se pudiera hacer un gran parqueo y el mercado eh, junto, o sea aprovechar el espacio del mercado. Este, y tratar de hacer, pero eso no está en plano, ni está el presupuesto. Entonces, es muy posiblemente que tengamos que ejecutar la remodelación. Ahora, ¿yo ¿qué le puedo anunciar a ustedes? Yo eh, quiero un mercado, y así están en los planes, de que todo el mundo esté dentro del mercado, que no haya un solo vendedor en la calle. Yeah. Entonces ya eso es limpieza claro. Eso es orden Y eso es agilización de tránsito Porque en esa remodelación Vamos a coger un área de, de, de descargar y descargar Para poder Establecer Los lugares donde se pueden parquear Y donde no se pueden parquear Correct. Para que El centro del mercado No sea un centro de obstrucción y de Entaponamiento eso pretendemos nosotros. Siquio, sí, sí. yo deseo una cosa. Ya tenemos presupuesto. Ya esa obra esperamos que usted la pueda proyectar en lo inmediato. Pero hay una cuestión, que es la inversión en la ciudad. ¿Cómo está proyectado este nuevo presupuesto? ¿Cuáles son? Eh, qué, obra qué, son qué, so, ¿Qué obras prioritarias? usted tiene plasmado en ese presupuesto y que, cómo iniciaremos? Bueno, mira, eh, la principal te la estoy diciendo que es la remodelación del Sí, verdad. ya esa sabemos que está en proceso sí, de... Exactamente. Sí. Nosotros estamos en etapa final. Porque siempre los barrios están con su expectativa. Sí. Hay un gran porcentaje de las obras de participación... Eh, la participativa del. Sí, del presupuesto participativo, de, del presupuesto que es participativo, obligatorio tenerlo en cada eh, presupuesto. Una gran mayoría del presupuesto pasado sí. que no se ejecutaron. Eh, obvio. Es, o sea, tan, la mayoría están repetidas. O dándole está. continuidad en la palabra. Bueno, repetida ya como, como obra porque no se comenzaron. Ah, ya. Y hay otra como es la avenida Libertad que hay dos bloques que lo estamos ejecutando ya en etapa final eh, nosotros pretendemos también continuar el remozamiento uh -huh. y el ordenamiento de la Avenida Libertad Bien. Eh, eso lo vamos a y vuelvo y te repito este, lo tradicional que siempre está que son eh, las obras deportivas que hay muchas que se paralizaron por la pandemia eh, y capillas lo tradicional que piden en los barrios. Eh, arreglo de cañadas, aceras y contenes, eh, arreglo de ciertos caminos ya de los pocos, de, lo, de, de la poca área rural que nos queda. Este, sí. porque tú sabes que eh, Aguayo, senoví La Peña, eh, Son sus responsabilidades Jaya, ya. Ya salen de la responsabilidad sí. eh, nuestra. Pero nosotros la entrada de la ciudad, llámese la avenida, Presidente Antonio Guzmán, sí. estamos en la etapa final de un estudio que queremos ampliar este, desde el Parque de los Mártires a, más allá de, ya de, de donde están las instalaciones de, de norte, uh -huh. este, completar las cuatro vías. Eh, cuando la duda que tenemos es la parte que quedarían con media calzada. Y eso es peligroso Entonces, en una Entonces, es la, un... que, la parte final que estamos estudiando. La, el pro o, lo, o lo contra los, los contra de Los pros y los contras de eso. Bueno, eh, esa si quiero, parte ahí deben de pregunta, socializarla mejor. Volviendo al mercado, ¿cómo se va a manejar el tema de de los que están ahí dentro que tendrán que mudarse mientras se hace la remodelación, recordando lo que pasó cuando en medio de la pandemia se cerró el mercado hubo un no, desastre es totalmente factible hacerlo porque hay un grupo de almacenistas que estamos respetando su derecho y su espacio y nosotros tenemos un inventario hecho en la gestión de Josefina Camilo sí, porque... un inventario de lo que venden verduras son 25. Los que venden plata, yuca, batata, son 22. Eh, los que venden verdura aquí son tantos. Entonces nosotros pretendemos, lo que es sanitario, comedor, eh, vendedores de santería y artículos eh, secos, vamos a llamarle, eso todo vaya a la segunda planta, incluyendo los comedores. Yeah. Y... Abrir esos espacios para esos vendedores que están en la acera de enfrente y en la acera de la Sánchez y en la acera de la Solomon Ureña, esos que vayan dentro. Que todo el que quiera ir a comprar artículos de esos sabe que tiene que entrar al mercado. Sí. Con espacio suficiente eh, y con comodidades suficientes. Magnífico. Van a trabajar con, con baños eh, ahí, porque sabemos que ahí eh, se construyeron unos baños en la gestión pasada, sí. pero que al fin y al cabo prácticamente nunca se le dio uso y sabemos sí. lo que sucede ahí. esa, eh. esa será la, infernal. Eh, eso es De las instalaciones que serán demolidas en la remodelación, porque eh, nosotros queremos hacer del área del mercado, aparte de una, de una área ágil, para usted, incómoda, para usted adquirir con higiene su artículo, eh, que sea esa una área que usted fuera pueda ir hasta pasear por el mercado. Bien. Muy bien. Qué bien. Bueno, le agradecemos infinitamente la presencia de nuestro alcalde municipal, don Siquio N.G. de la Rosa, que ha estado con nosotros, eh, anunciando una de las obras que más se ha hecho más se ha pedido en esta ciudad, que es el tema del mercado. Algunos piensan, Siquio, que debió haberse sacado del lugar, pero bueno. La gran pregunta yo, yo la dejo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Que me digan dónde. Eh, hablaron de, el, de donde está INEPRE, hablaron, bueno, pero indudablemente que yo digo lo siguiente, hay que arar con los bueyes que tenemos. Si sí. la idea es remodelar el que tenemos, y eso no puede solucionar, aunque sea a medias el problema, magnífico, bienvenido no, no, sea. No hay forma, no existe lugar aquí en la ciudad cercano que no que pueda dar eh, o parir un, un mercado bueno. que solucione este. La más expedita es reformar este. Bueno, pues eso nada. Es una costumbre, eso es una costumbre. Sí, sí, y son, son opiniones, ¿verdad?, que hay que escuchar a ver si... Produce, Ojalá produce que solución. se pueda hacer yo, yo entero te puedo aquí decir, mismo. Y te pongo de ejemplo, eh, mi visita que yo eh, fui una vez a, a Tokio, Japón, Ajá. Ajá. En, el me, en el centro moderno Mercado. Y así usted ve la, med, la avenida Mella. En aquel tiempo, es una de las principales avenidas, construyeron el mercado sí. de la avenida Mella. Eso es una costumbre. Bueno. Pues nada, gracias Siquio, muchas gracias por acompañarnos, gracias eh, por concedernos esta interesante entrevista. Hemos conversado con el alcalde municipal de San Francisco de macorís Quiero le en... darle algo, sí, a los francos macorizanos y nordestanos, que pongamos nuestra mente y nuestra energía a pujar los gigantes. Así es, los gigantes, los <risa> na nacionales. Así bueno. es, qué, qué, qué bueno, bien, señores. Gigantes. Vámonos a la pausa. Gracias a Siquio por estar con nosotros. Volvemos en breve. No se vaya. Todavía hay más contenido del programa.